Creo que es una ley eh, que se ha promulgado eh, sin consenso. Lo fundamental es que aparezcan leyes fruto de, de diálogo, de consenso, para que ayude a que todos eh, podamos progresar de manera integral. Entonces, ojalá que no aparezcan confrontaciones, sino todo lo contrario, espacios de diálogo, porque toda ley siempre puede cambiar. Buscar espacios de diálogo para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, de manera que eh, no tratemos de perjudicarnos entre bolivianos, sino... ...ayudar para que todos juntos marchemos eh, colaborándonos entre todos. Claro, ustedes saben que toda ley tiene que tener su reglamento... ...entonces esperamos que mmm, emitir el reglamento se llegue a acuerdos... ...de manera que mmm, todos estén conformes... ...porque hay, hay cosas todavía que hay que aclarar... ...pero mmm, yo creo que próximamente trabajarán el reglamento... ...y ojalá que se trabaje este reglamento... En, eh, ...en una mesa de diálogo, en un encuentro fraterno... ...para que todos eh, estén de acuerdo con lo que se escriba. Eh, creo que hay que buscar, no hay que... ...hay que agotar esto del de diálogo, el encuentro... ...porque entre bolivianos podemos entendernos. Todo está al servicio de la vida y tenemos que trabajar... ...para que eso se respete en todo momento... Hace poco se han inaugurado jornadas eh, por la protección de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, creo que nuestra misión, nuestro desafío a nivel mundial, a nivel, por supuesto, de Bolivia, es eh, cuidar la vida, proteger la vida en, todo, en toda circunstancia.